hey what's up amiga? aquí yo Pérez Ampitión de Vamos al Mambo, ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras vas de vacaciones, en el día de hoy te voy a presentar la traducción del video que posteé o publiqué la semana pasada, así que advertencia, ya saben que estoy haciendo un, lo que se llama un voice over, le estoy haciendo la traducción encima al video que originalmente era en inglés, aquí que si lo encuentra un poco jocoso va a parecer una película de esas de los 70 de películas chinas de esas de kung fu el video de hoy se trata de un, una maceta o tiesto lo vamos a preparar con unos galones de la parte de abajo le vamos a poner un tubo cosa de que ustedes puedan echar el líquido por dentro del tubo y la maceta o el tiesto dependiendo del país que usted esté mirando usted no va a tener que echarle agua tan frecuentemente. Dependiendo la cantidad de matas o plantas, el calor afuera y qué tipo de planta es, es posible que usted puede echar una vez por semana o hasta dos por semana. Así que, ya veo con eso. Como siempre digo, vamos al mambo. Esto va a parecer como confuso, esa traducción. See uh -huh. again. A little rush. Oh, <laughs> Sorry, Pete. Ok, le hice un roto a la parte de arriba y a la parte de abajo en cada esquina. Estoy usando una barrena de un octavo de pulgada. La razón es que yo no quiero que la tierra se mete dentro del candungo. Solamente el agua es lo que va a ir a la parte de adentro. Si la tierra se mete, entonces no nos sirve. Solo quiero que los nutrientes y el agua entren por la parte de abajo y salgan por la parte de arriba supliendo aire a nuestras raíces, ese es el propósito me faltan cuatro más Dos, tres, cuatro, cinco Cuatro botellas pequeñas Nos falta una todavía Una más Entre más espacio creemos En la parte de abajo con estos envases Más agua o nutrientes Y oxígeno Le vamos a dar nuestras matas Ok amigos, ahora sí 5 galones de leche o de agua uno de soda en el medio 5 botellas de agua es todo lo que necesitamos para completar este método ok hay una cosa más que necesito hacer yo necesito cortar un tubo de pvc para insertarlo dentro del galón y le voy a echar el agua por este lado ya lo precorté 18 pulgadas y entonces esto sobresale de la maceta. Que por aquí que yo le voy a echar el agua y va a llegar dentro del galón y lo va a llenar. Ahora voy a cortar esto y entonces tiene que ser apretado para que la tierra no se meta dentro. Lo que yo me he dado cuenta es que necesitamos cortar solamente la primera parte de esto. Mira que si ustedes pueden ver. Esta parte es la que ustedes van a cortar y así entonces va a quedar completamente apretado. Tomen su tiempo para que no lo dañen. ve cómo voy a cortando poco a poco, dando la vuelta al galón. La primera rosca es la que necesitamos cortar. Si cortan más de eso, entonces el tubo le va a quedar muy chico. Esta abertura tiene que ser bien apretada. Corté el tubo de PVC a 45 grados. Eh, entre más grande el tubo, más fácil va a ser para que el agua le llegue adentro del galón. Vamos a insentarlo a ver si podemos meterlo ahí dentro. Tómese su tiempo. Ahí está. Como quedó apretado, la tierra no se va a meter dentro del envase del galón. Perfecto. Ensamblemos. Ahora me falta hacer el drenaje con una barrena de media pulgada. No la esfuerce, deje que la barrena haga su trabajo. Estos plásticos se rompen rápido. Quiero tener mi tubo aquí enfrente de mí. Para así cuando yo le echo el agua yo puedo ver el hoyo del drenaje. Por ejemplo, si yo pongo el tubo al lado allá, cuando yo empiezo a echarle el agua, entonces no voy a poder ver cuando se está drenando. Entonces voy a tener que estar moviéndome de aquí y para allá. Yo quiero el drenaje en el lado mío porque si lo pongo en el otro lado, entonces no lo voy a poder ver y voy a tener que estar bien y viniendo. Ok, so yo hice dos agujeros aquí en este lado y el concepto de esto es que yo quiero ponerle un tie wrap para que entonces el tubo PVC no se me mueva. Esto también creará un ángulo y entonces me facilitará echarle agua pues va a estar fuera de las plantas. Este tubo no lo necesitamos bien largo, lo que necesitamos es que Esté dentro del galón y esté por encima de la maceta. Está en su posición y también está amarrado a la maceta. Ahora estamos listos para echarle la tierra. En un término de 10 minutos, si tenemos todos los materiales necesarios, podemos hacer esto en 10 minutos o menos. Los 5 galones, los 5 botellas de agua, el tubo PVC, el container, las barrenas, el drill. Esto lo podemos hacer en menos de 10 minutos. Ahora esto está listo para llenarlo de nutrientes por medio del tubo PVC. Le voy a poner fertilizante líquido dentro del tubo para empezar. Como ustedes vieron, yo le puse fertilizante en el medio. Estoy usando fertilizante granular de Miracle Grow. Y también estoy usando la tierra de Miracle Grow. No es que son auspiciadores, pero eso es lo que conseguí, lo que compré. También le estoy echando sal de heno. Y también estoy usando polvo de limón. La razón de que queremos mezclarlo a la parte de abajo es que no queremos que las raíces se afecten al estar plantadas dentro del abono. Sino que están a la parte de abajo. Así cuando crezcan se van propagando poco a poco y se van acostumbrando al abono que le echamos de la parte de abajo. Así estarán listas y sin chocar de esta manera básicamente esto está listo para nuestros pimientos para nuestra lechuga para nuestro repollo en fin todo lo que usted quiera sembrar gracias por ver el video, no se olviden suscribirse de darle like y también a la campana hasta pronto amigos que la pasen bien hasta la próxima